mañana, 10 minutos, tenemos entrevistas y en esta mañana y vamos a hablar acerca de la nacionalización, porque lo decíamos, se van a cumplir 16 años de la nacionalización de los hidrocarburos este domingo primero de mayo. Para ello quiero darle la bienvenida a don Emilio Rodas, que ya está con nosotros, ex viceministro en nuestro país. Don Emilio, un gusto tenerlo en Aviala. Milton Guzmán los saluda desde Estudios. Buenos días, Milton, un gusto estar en Aviala. De inmediato, por favor, ya había planteado el tema nacionalización de los hidrocarburos en nuestro país. Se cumplen 16 años. ¿Cuánto bien le ha traído al país la nacionalización, don Emilio? Sin duda ha sido la medida económica más importante que se tomó en el primer gobierno del presidente Evo. Primero porque fue una de las, de las banderas que... El pueblo movilizado en las movilizaciones de 2003 lanzó al país la nacionalización de los recursos naturales. La nacionalización eh, ejecutada el 1 de mayo de 2006 eh, significó la captura del excedente, un excedente que antes se iba hacia afuera. En, toda la, en todas las empresas estratégicas, todo lo que era hidrocarburos, está, toda la cadena de los hidrocarburos está en manos transnacionales, en manos extranjeras, por tanto, la riqueza de los bolivianos terminaba en los, en, los, en, la, eh, en los depósitos o en las ganancias de estas empresas transnacionales. A partir de la nacionalización se ha podido recuperar ese excedente, se ha quedado dentro del país, lo ha administrado el Estado, lo ha destinado a infraestructura productiva, infraestructura económica, infraestructura social, para ir cerrando esa brecha histórica de, eh, de abandono ...de despojo de, de, de nuestros sectores más deprimidos. Teníamos una, una economía que apenas tenía 9.000 millones de, de dólares... ...como Producto Interno Bruto en 2006. En 2019, el año del golpe, esa economía había crecido a 43.000 millones. Se había multiplicado por tres la, la cobertura de carreteras, la cantidad de escuelas, la cantidad de centros de salud, la cantidad de infraestructura, infraestructura productiva... Aquí en Santa Cruz tenemos los silos de mapa, tenemos una serie de, de, de infraestructuras que sin duda han significado un cambio cualitativo en el, en el territorio nacional. Y todo eso ha sido gracias a la nacionalización, los propios municipios, cuántos recursos recibieron durante todos estos años porque se dio la nacionalización por IDH, por eh, diferentes canales, el Evo Cumple, el programa, los programas, mi agua, mi pozo todo eso era producto de la nacionalización. Las universidades del país, como nunca las universidades del país a partir de la nacionalización recibieron cantidades importantes de recursos. En el caso de la Gabriel René Moreno en Santa Cruz, prácticamente ha podido cumplir el sueño que siempre tuvieron los universitarios cruceños, de contar con la ciudadela universitaria. Esa que hay entre la avenida Bush, Segundo Anillo que ese era un sueño de todos los rectores, lo prometían y fue hecho posible gracias a la nacionalización, porque le llegaron recursos a la Gabriel René Moreno. Entonces, el impacto de la nacionalización en la economía, en el desarrollo, en la, en la producción, en la infraestructura vial del país ha sido sin duda eh, eh, enorme y eh, ha marcado la diferencia histórica en estos 16 años. Don Emilio, usted nos decía bien, esta demanda de la nacionalización surge varios años atrás por parte de la sociedad civil, las organizaciones sociales y los trabajadores en el país. Y por supuesto para analistas y expertos en el tema hidrocarburífero. Esto era in, imposible, impensable. Ya el gobierno de eh, Gonzalo Sánchez de Lozada se negó a realizar esta medida. Su colaborador y ex eh, vicepresidente Carlos Mesa también se negó a realizar esta medida. Sin embargo, el expresidente Evo Morales, el año 2006, toma la decisión para muchos era un tema que iba a destruir la economía del país, el revertir la torta que se tenía con las empresas petroleras, de dejarles el 18% y, y dejar para, el para Bolivia el 82%. Eh, ¿Cuánto se ha necesitado y cuánto análisis y valentía, también hay que decir, porque hubo mucho de esto eh, se ha necesitado para asumir esta medida contra empresas tan grandes como eran las que manejaban los hidrocarburos en nuestro país claro fue una decisión política una decisión política primero consecuente con la lucha del pueblo ¿no? porque los muertos de, de, del alto, los muertos de octubre negro fueron eh, compañeros que entregaron su vida para recuperar los recursos naturales Ese, esa ese sacrificio tenía que, ser, eh, tenía que ser homenajeado con una actitud política valiente, como la que tuvo el presidente Evo. Incluso dentro del gabinete, mucha gente dentro del propio gabinete tenía miedo a llevar adelante la nacionalización. Ni qué decir de los sectores opositores en ese momento, que acostumbrados a eh, estar sometidos a, la, a los dictámenes de las transnacionales, eh, a, anunciaban, auguraban que Bolivia se iba a convertir en un, en un paria internacional a partir de la, de la nacionalización. Sin embargo, hubo valentía política ese primero de mayo, se aprobó el decreto y se, llevó a, a, se, se ejecutó. Esto eh, hay, que, hay que recordarle a la gente que todas las empresas estratégicas y los recursos naturales estaban en manos extranjeras a partir de la capitalización. La, el, lo que es Yacimiento ahora, con miles de trabajadores que trabajan directamente en YPFB Corporación y en, la, en las otras empresas que, que son parte de la, de la, de la corporación, toda esa, esa gente era empleados de, de, de empresas extranjeras. Entonces Yacimiento creo que contaba con 60 o 70 funcionarios nada más que eran miembros, de que eran parte de la fiscalización pero requirió valor político, requirió eh, eh, eh, mucha, mucha, mucha decisión. Y en ese momento, el primero de mayo de 2006, sin duda fue un, un momento histórico porque eh, se puso a prueba la capacidad de Bolivia que Bolivia tenía de ejercer su soberanía. Y esa soberanía al final le ha dado resultado, pero no hubiera sido posible si no hubiera habido eh, una, una determinación, una decisión política fuerte y poner en riesgo prácticamente en ese momento era, era una decisión muy, muy, muy, muy fuerte, una apuesta muy fuerte de parte del presidente Evo, pero dio resultado, dio resultado porque hubo consecuencias con esos compañeros que entregaron su vida por, por recuperar los recursos naturales. Don Emilio, se creía que las empresas nacionalizadas iban a quebrar en nuestro país. Sin embargo, esto no sucedió. ¿Por qué se, se logró este objetivo? Primero porque era totalmente desproporcional la, la, la distribución de los recursos, ¿no? 18 dólares de cada 100 dólares que para todos los bolivianos, 82 se llevaban las empresas transnacionales. Pero a partir de la, de la, de la nacionalización se tuvo una administración bastante, bastante seria de las empresas estratégicas, fundamentalmente aquellas vinculadas a hidrocarburos. Es decir... No podía, ...no podía fracasar una política como esta en lo interno... ...porque el país iba a recibir el excedente... ...el país iba a recibir ese excedente... ...y ese excedente tenía que ser distribuido de diferentes formas... ...uno para inversión pública, otro para justicia social... ...otro para el ahorro... ...recordarán ustedes que durante ese ciclo logramos conservar... ...logramos acumular cerca de 16 mil millones de, de reservas internacionales... ...eso fue gracias a la nacionalización... Eh, pero se tuvo una administración muy eficiente, se tuvo una administración muy racional, muy equilibrada para eh, también cuidar los intereses de las empresas estratégicas y principalmente las la hidrocarburos. En ese, en ese campo ha habido una, una seriedad en la gestión, han habido buenas, buenas autoridades de hidrocarburos, buenas autoridades en, en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y un compromiso fuerte de los trabajadores por mantener estándares de eficiencia, estándares de calidad, estándares de rendimiento que le han garantizado sostenibilidad a las empresas nacionalizadas. Hay que recordar que la nacionalización del sector hidrocarburos ha sido por parte, no, no, no, no, no se nacionalizó todo al mismo tiempo, porque el yacimiento había sido loteada. Unas partes estaban en la parte operativa en manos de, de, de algunas empresas, eh, se nacionalizaron los pozos primero, se después se nacionalizaron las, eh, las otras dos compañías, la eh, Andina y Chaco, después se nacionalizó lo que en su momento era Transredes, que ahora es YPFB transporte después se nacionalizaron las, las refinerías, porque todo eso había sido entregado a manos transnacionales. Entonces el, el gobierno lanzó el decreto el 1 de mayo, pero después gradualmente fue tomando control de cada una de las empresas hasta tener el control de toda la cadena productiva. Pero la sostenibilidad de estas empresas se ha dado fundamentalmente por la racionalidad en la gestión operativa y técnica de las empresas y por un alto nivel de compromiso de parte de los trabajadores para mantener estándares de calidad. Don Emilio, ya para ir cerrando, usted hacía referencia a un tema fundamental el tener autoridades en el país que piensen más en la población que en sus intereses personales, porque a raíz de la nacionalización incrementa considerablemente la cantidad de recursos económicos para alcaldías, gobernaciones, universidades y muchas aprovechan muy bien y logran un crecimiento sin embargo, en muchos casos se ha dado que a raíz de este incremento en los recursos económicos crece también la corrupción en los municipios y hay varios ejemplos que podemos poner en nuestro país lo que ocurre en Santa Cruz, por ejemplo y lo que ocurre en otros municipios ¿Cuán fundamental es esto de la responsabilidad ...de las autoridades para el manejo del beneficio de la nacionalización? Han habido, han habido gestiones eh, subnacional, de los gobiernos subnacionales que han sido deplorables. Se ha perdido muchos recursos y se ha perdido mucho tiempo, fundamentalmente. En el caso de la gobernación de Santa Cruz, durante, desde el año 2006 hasta ahora... Eh, la gobernación se, entre prefectura inicialmente y después gobernación se calcula que ha manejado cerca de 50 mil millones de, de, dólares, de bolivianos. 50 mil millones de bolivianos. Y estos 50 mil millones de bolivianos uno se da una vuelta por el departamento y no los puede percibir en eh, inversión pública. Cuando uno va a las provincias encuentra inversión nacional del, del gobierno nacional en, en, en carreteras, en escuelas, en centros de salud, en sistemas de, sistemas de agua, sistemas de o, o infraestructura productiva, encuentra inversión municipal en muchos de estos municipios, estos territorios, encuentra inversión, pero no encuentra inversión departamental, no encuentra carreteras departamentales pavimentadas, no encuentra eh, sistemas, sistemas eléctricos completos y con cobertura total, en 16 años ha podido alcanzarse eso desde la gobernación no se encuentra. Entonces, ha habido una pérdida de, de, de tiempo, no se ha acompañado el esfuerzo nacional desde la región para lograr alcanzar niveles óptimos de, de, de utilización de esos recursos. Y a nivel de municipios, muchos alcaldes se han conformado, muchos alcaldes eh, se han conformado por eh, acostumbrarse a recibir la, la platita del gobierno nacional. No se han esforzado en desarrollar capacidades institucionales, Hoy lo están padeciendo, hoy lo están padeciendo. Los alcaldes que han entrado ahora se han encontrado con que hemos disminuido recursos porque ha disminuido volúmenes y precios, en muchos casos, de la venta de gas y les está cayendo menos recursos a los municipios. Y hoy se dan cuenta que el municipio no está en condiciones de, de, crear, de, de generar recursos, los municipios no están en condiciones de, de, de eh, jalar nuevas iniciativas y eso es porque esta pérdida de tiempo que, que se ha dado no han desarrollado esas capacidades. Pero además muchos alcaldes, como el caso de Santa Cruz, de Santa Cruz es grotesco, bochornoso, que en estos años, justo los años que le ha tocado eh, el, el proceso de la nacionalización y el incremento de los recursos en esos años, hemos sido gestionados, administrados a nivel municipal por una estructura totalmente clientelar, totalmente clientelar, que estaba más interesado en echarle mano al presupuesto, a la plata del municipio, que en aprovechar esto, estos años para lograr que Santa Cruz dé un salto de calidad en, en coberturas, en servicios, en infraestructura urbana que, que no se ha dado. Entonces, hubiéramos querido que este ciclo nacionalizador sea acompañado con mejores gestiones en el nivel subnacional, pero hemos tenido eh, malos resultados. Don Emilio, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Sin duda alguna el tema de la nacionalización es un tema amplio, pero muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Milton. Un gusto estar con la Villayala. Un saludo también. Ha estado con nosotros don Emilio Rodas, ex viceministro en nuestro país, eh, haciendo referencia a los beneficios que ha traído la nacionalización en nuestro país. Recordemos que este 1 de mayo se cumplen 16 años de la nacionalización de los hidrocarburos, héroes del Chaco, con el decreto supremo 28700. Uno y estaremos, por supuesto, desglosando también este tema hasta llegar a este día en el cual se harán, por supuesto, anuncios también importantes para todo el país. Siete de la mañana, 25 minutos, pausa y a volvemos